Por favor, pues. a personalmente, no, sí. ¿A Mi pregunta es la siguiente, es eh, ¿el futuro del público lo no, es? Porque yo mm -hmm. me parece que va a ser difícil sería lo pues, que yo? no lo voy a ver. You <laughs> know. Mira, yo te diré, lo primero, eh, a mí me gusta mucho el fútbol, soy futbolero también. He, he trabajado durante 20 años eh, haciendo fútbol, he hecho Eurocopas, Mundiales, eh, he estado 5 años trabajando haciendo en Madrid, jugando los galácticos, viajando con ellos y tal, y a mí el fútbol me apasiona. Eh, me gusta mucho más el fútbol inglés de segunda división, que, que en Madrid-Barça, por todo lo que conlleva alrededor, pero es que el deporte eh, es entretenimiento también y es hacia eso, ¿vale? Entonces, eh, yo lo comprendo, hay cosas que no nos gustan, eh, no me gusta tanto el individualismo que hay en el fútbol, por ejemplo, pero bueno, es una cosa que ha habido siempre y es respetable, eh, pero sí te diría una cosa, hacemos mal lo del rugby si nos comparamos con el fútbol para intentar quedar por encima. El, el rugby tiene cosas buenas porque la gente que juega en el campo tiene cosas buenas, el fútbol tiene la gente que juega al fútbol tiene cosas buenas. Yo creo que en el rugby te educan de una manera eh, y en el fútbol eh, de otra, diferente. No son diferentes, ninguno es mejor que el otro. Y haríamos mal los del rugby y creo que además es un error que cometemos hablando de que somos especiales o que nuestros valores son mejores que los de otros. Son los que son. No sé ni si son diferentes. Nosotros tenemos que seguir intentando. Este fin de semana vi un detalle, por ejemplo, respecto a eso, que a mí me ha un poco. El otro día, cuando pateaba a Owen pitaba en un y el Y el entrenador de Escocia, que era pateador, porque era ya en la Apertura y el acento y era pateador, cuando él pateaba no, no pitaba. Eh, ahora pita. Eddie Jones, que saca punta a todo, dijo, bueno, parece que hay una nueva, una nueva forma de respetar en Escocia a los pateadores y tal, y a lo mejor se tiene que hacer también así. Y Toussaint, yo creo que desperdició una oportunidad maravillosa de decir a su público, este señor lleva razón y hay que callarse y no quitar. Sin embargo, ha dicho, a nosotros también nos pitaron en el Estado de France cuando vamos a París. Es verdad que en Francia se quita mucho. Es una pena porque al final el único sitio donde ya no se pita es en Irlanda. En Irlanda se calla todo el mundo. Y eso es maravilloso. Aquí. Hay campos, y campos. Si te vas a Valladolid, en el Pepe Rojo se cae todo el mundo. Y es bueno que la gente se caiga. Ahora, cuando se en el Metropolitano en España Popular Classic, es una oportunidad maravillosa para que la gente de rugby intentemos inculcar eso a la mucha gente que no es de rugby, que va a venir a ese partido porque nosotros no llenamos de ese campo. El campo tiene 65.000 personas. Si ya van vendidas, 38.000 entradas. Probablemente 30.000 puedan tener algo que ver con el rugby, pero la otra mitad del campo no tiene que ver con el rugby. Nosotros tenemos que intentar mantener los valores y las reglas de comportamiento que nos han enseñado. No creo que haya que intentar eh, adoctrinar a nadie y demostrar cierta autoridad moral por encima de otros deportes. El rugby es lo que yo jugaba al rugby con gente que era auténtico. Eh, criminales y no era para orgulloso del tipo ni que jugara en un equipo eh, y luego jugar fútbol maravillosa o sea que ni en eh, realidad hay de todo todo sí a nosotros se nos llena más la boca muchas veces con los valores pero se ve cada cosa en los campos de rugby tela. a mí me preocupa que ahora que está creciendo mucho el rugby sobre todo por la base seamos capaces de controlar lo que pasa en las gradas de los partidos de los niños. Porque hay gente que viene que no está educada en los valores del rugby. Hay gente que se protesta, protesta mal árbitro, entonces lo, lo que me hace ser optimista es que rápidamente ves a alguien del rugby que se le acerca y le dice no mire esto es rugby, aquí no se le protesta al árbitro, no se le grita al hijo, eh, no pasa nada, si pierden, pierden, si ganan, ganan, pero el niño está divirtiéndose. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos unos códigos que los conocemos todos y yo creo que intentando mantener esos códigos esto va a seguir yendo para adelante. Sobre las estrellas, estrellas va a haber porque esto ha evolucionado, es un deporte profesional, empezamos tarde pero ya somos profesionales, estremisado, cada vez hay más dinero en juego y se va a notar. Pero precisamente lo que tenemos que aprovechar es gente como Dan Carter, eh, Colisi o gente así, sean ejemplos. Colisi es un tipo que viene de una familia en la que los creó la abuela porque la madre no podía, empezó eh, a trabajar para que sus hermanos pudieran ir al colegio. Es una historia tremenda, de superación. Y, y es un tipo que inspira a la gente cuando habla de su historia. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar, intentar vender eso. Evidentemente, eh, claro que es un Un tipo de 2 metros 6, 125 kilos, que placa a un tipo que viene a... Eh, Corriendo, que corre los 100 metros en 11 segundos en los tobillos, ese tipo no es normal. O sea, no es normal, es imposible que un tío normal haga eso. Este es tan preparados porque trabajan todo el día para eso. Que esto va evolucionando. Yo no sé, están mirando si hablaban que si tenían que hacer campo un poco más grande, que si tenían que quitar un jugador del campo. Eso no lo veo. Me, me da la sensación de que vamos a seguir jugando con 15 que sean físicamente más preparados. Pero hecho al final eh, sigue siendo lo mismo. El mejor jugador del mundial ha sido un tipo de 1,73 y 73 kilos. Y en Francia están encantados con su medio Melé, que es la leche, pero es un tipo que te cruzas por la calle y no sabes que es jugador de rugby. Entonces, el rugby tiene mucho de físico, pero tiene mucho más de mental de leer lo que adelante, de ser inteligente y de aplicar en cada momento la decisión adecuada. Y luego, en que son 15 tipos trabajando al servicio de 15. Que cada pelota que se gana en una línea de ventaja, hay gente que hace que esa, línea de ventaja, que esa ventaja se mantenga. Y gente que incluso no toca la pelota. Hay un jugador en Inglaterra muy divertido, Dan Cole, que en un partido con Inglaterra tocó la pelota tres veces en 80 minutos. Cuando acabó el partido le preguntaron, ¿vale? este es un modelo de juego que ha el capitán, el, el entrenador y tal. ¿Vale? tú no luces mucho, porque no te dan la pelota, y le dicen, es que yo soy bien, yo tengo que empujar el AML, levantar el astuche y limpiar el All Blacks. Y la pelota es un asunto de otro, a mí no se me va a caer la pelota. Y el tío hacía su trabajo, y hace su trabajo. Hay un jugador de los All blacks que lleva 95 caps y no salió nunca. Aunque sea por aproximación, te debería tocar alguna vez. No, no, es que él tiene que ir a por la pelota. Él va detrás de que tiene la pelota. Y limpia, saca gente, se levanta y se va a la cara a hacer lo mismo. Entonces, esto consiste en hacer mi trabajo, solo mi trabajo, pero todo mi trabajo. Y que el otro haga lo mismo y así igual ganamos. Porque también hay una cosa muy bonita que tiene el rugby, que te enseña que perder no es fracasar. Porque a veces te gana alguien que es mejor que tú y tú has rendido hasta por encima de tus posibilidades y, y del campo feliz o por lo menos satisfecho no te digo feliz porque perder y no siempre puede salir feliz pero sabes satisfecho con lo que hay